¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, soy David Y este es un nuevo vídeo de Crash of Cars Bueno chicos, en el día de hoy vamos a hacer una pequeña apertura De nada más y nada menos que 30 máquinas ¿Que por qué vamos a hacer esta apertura? Muy sencillo, para conseguir nuevos coches y los que ya tengamos para tener más y así poder fusionar coches nuevos, que tengo muchas ganas de traeroslos al canal, así que no me enrollo más y vamos a comenzar a ver si nos sale algo interesante, una legendaria me vale para empezar tenemos una morada a ver vale, cochecito de golpe si queréis ahora nos acercamos y vemos los coches que nos hacen falta para fusionar. A ver. Mira aquí por ejemplo nos hace falta el descapotable. Pero bueno, nos vamos a fijar más en los que nos faltan poco. Esto ya lo tenemos, ya lo sabéis. Mira para el helicóptero. Nada más que nos haría falta el pante. Y ojo, no estaría nada mal traer al canal el helicóptero, el tanque, descapotable, vale, bueno y aquí 5 de ariete, bueno vamos a seguir, de momento nos ha salido el cochecito de golf, no nos sirve para nada, pero ahí queda, también las que tengamos muy repes, sabéis que nos dan gemas una posible actualización que tengo que hablar de ello haré un próximo vídeo muy dentro de poco así que estaros muy atentos al canal seguimos nos quedan 28 máquinas llevamos nada más que dos me gustaría que apoyaseis mucho este vídeo con un buen like sabéis que me ayuda mucho y si me ayudáis yo os voy a traer cada vez más contenido y mejor el camión de Earl white y seguimos otra morada vale a ver si me da algo interesante ah, ah. coche cápsula mejoramos a ver si en el vídeo de hoy al menos subimos un nivel y hacemos el nivel 40 Dejamos atrás el nivel 30 y pico. Otra morada. Parece que esto va de moradas. Nada más que salen lilas. Vale, carro de guerra. Nos sirve verga. Para, venga, seguimos. Queda 25 máquinas, hemos abierto 5. De momento nada interesante. Nada más que nos salen moradas. Esto es la leche. Venga, dame algo. Ah, pero esto que es. Crash of Cars. ¿Pero qué me das? Dame algo que quiero, por favor. Por favor, te lo pido. Venga, dámelo. Pues nada, otra morada. ¿Mi cowboy, Bueno, el neón, coche que me gusta. Este se desbloquea en un nivel, no sé si era el nivel 27, chicos, coche de prestigio. No podéis hacer nada más que jugar y llegar a ese nivel para tenerlo. Bueno, una épica. Hemos salido del Club de las Moradas. Depósito de aceite maximizado. 5 gemicas que no nos vienen nada mal y seguimos. Queda muy poco para subir de nivel, chicos nivel 40, bueno una común aquí se puede venir alguna que necesitemos volquete bueno, al menos ya la tenemos al máximo no nos vamos a quejar otra común a ver qué sale Caravana, la caravana Al máximo Y ojo, que vamos a subir De nivel, ahí está Nivel 40 A ver qué nos trae esta caja Láser, cañón de riel Ojo, rayo trasero Vamos a disparar tanto para adelante Como para atrás Buena mejora esta Muy buena mejora la verdad que mejora mucho nuestro coche, porque va a abarcar todo el mapa, no solo la parte que tengamos adelante. morada que ya estaba tardando en salir y sale la escoba voladora de Harry Potter, ahí está, hemos abierto 11 máquinas, quedan 29 otra común a ver si se nos apareciera quiere a Dios, una legendaria vale el totem al 8 este Top totem muy difícil de conseguir ya sabéis que en mi canal subo todos los coches ocultos y tenéis una lista de reproducción abajo en la descripción donde poder verlos todos otra monada el extravagante. Más 20. Venga. Vamos. Vamos al lío. Quiero algo chulo, ¿eh? Dame algo chulo, venga. Venga. ¡Ah! Bueno, vamos a ver. Vamos a esperar. A ver qué nos sale. Uf. Montaña rusa al 9. Uf. Pues tiene talla estar ya, 9 niveles. Coche oculto también, chicos. Lo que he dicho antes, lo mismo con el Totem. Tenéis abajo en la descripción todos los coches ocultos que hay hasta ahora en el juego. Vamos con esta morada y sale el bus de Londres. Verga, para el que lo quiera. Ni he jugado con él, ni me vais a ver jugar con él. Otra común. A ver, a ver, a ver, a ver. Hats Black. A ver, ver, ver, ver, ver. Vale. Más 10. Seguimos. No quiero más. Ay, otra morada. Ven, vamos a ver si no nos sale nada. Uh, barco de la fortuna Verga Más dos Más de 100 gemitas Ya Otra morada Várgame Dios Várgame Dios Verás tú Que al final Nada de nada Es que me lo huelo Me lo huelo A ver Joder Joder otra Menos más Menos más Una común Joder Bueno El tractor Ya pensaba yo que me iba a salir toda. Lila. Bueno. Segunda común consecutiva. Que no sale Lila. Venga, dame algo, bonita. Dame algo. Ah. Totem. Bueno. Mejoramos Totem al 10. Chetado, no. Chetadísimo. Y seguimos. Mírala, mírala Estaba tardando en salir Madre mía Madre mía Coche de Sprint Coche que me gusta mucho jugarlo Va muy bien chicos Rápido y ágil Y vamos con la siguiente máquina Común Ahí está a ver, a ver, a ver... Caravana otra vez. Mira, ha de todo. Vale, pues quedan 7 máquinas. Abiertas prácticamente todas. De las 30 con las que hemos empezado. Y hasta ahora, nada. Otra morada. Eso sí, moradas nos han sobrado. Ah. Fénix. Bueno, coche que creo... Que necesitamos para uno de los coches así que ningún feo ¿eh? y quizás subamos al nivel 41 basta con que nos salga algún coche que no tengamos venga dame algo monovolumen más 10 y en la próxima mejora subimos de nivel al 41 venga fuertes ahí Todavía no está todo perdido. Otra común. Muy bien. Fíjate, se viene la épica. En la última máquina legendaria, chicos. Queda dicho. Subimos de nivel al 41. Y a ver qué nos trae esta caja. Ojo, cañón de dispersión nivel 4. Más 50% de daño. O sea que. ¡Guau! Wow. Va a pegar, va a pegar. Vale, nos sale un buggy. Cuatro máquinas. Por favor, por favor, que salga algo ya. Vale, morada. Es hablar. Y volvemos a lo de siempre. Barco de la fortuna otra vez. Madre mía. Qué apertura más mala. Ya puede salir una legendaria para alegrarme. Madre mía. Esto... Una catástrofe. ¿eh? 4x4. Bueno. Subimos un par de niveles. Nos dan unas gemicas. Mejoramos los coches. Pero nada de lo que queríamos. ¿Eh? Si nos saliese un Panther, por ejemplo, para poder tener ya el helicóptero muy, muy bueno. Pero no. Ya os digo a vosotros que salir no va a salir. Bueno, última máquina, chicos. Crucemos los dedos. Por favor, algo bueno. Por favor. Y allá vamos. Venga, hombre. Ah. No es legendaria. Todavía se puede venir algo. Y vamos a ver qué es. Taxi. Taxi. Taxi. Oh, vaya mi.